¿Qué pasa con pitruenos? Hoy terminamos con las vías solitarias, por fin, ya son solo las dos últimas, que son la de Roselia y la de Magikarp. La de Magikarp es un poco de coña y bueno, ahora la veréis porque la verdad es que es muy XD. ¡Vamos para allá! Comenzamos con la vía solitaria de Roselia, en este caso nos enfrentamos a un Estarevia nivel 60 que conoce dos movimientos, conoce golpe aéreo, como siempre, y también descanso, que yo me quedé como, ¿what? ¿por qué descanso? Pues porque ese movimiento va a ser clave para que podamos pasarnos este desafío, ahora lo vais a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, simplemente, simplemente subir a nuestro Roselia a nivel 60, exactamente igual que ese Starevia. Si no lo subimos hasta ahí, creo que va a ser prácticamente imposible. Ya no solo aguantar un golpe aéreo, sino también poder pegarle suficiente como para hacerle dos mm, golpes y matarlo. Entonces, eh, una vez subido a nivel 60, le enseñamos el ataque que lo puede matar de dos golpes, que es Bomba Lodo, el ataque que pega por Stab y más fuerte a un Starevia. Y le tenemos que bustear varias cositas. Para empezar, la defensa y el PS, para poder aguantar lo máximo posible el golpe aéreo. Yo creo que se lo he subido como al 6 o al 8, por ahí. Y eh, tenemos que subirle también velocidad. Esto es importantísimo, porque tenemos que ser más rápidos que, que es esta nevia. Y por último, pues el ataque especial, tanto como para que podamos hacerle chujit que yo que es la clave de todo, ¿no? Y bien, vamos ahora con el combate, porque tiene miga, no es fácil... Y vamos a ver qué posibilidades hay, ¿no? Lo primero, nada más entrar, lo que tienes que hacer es tirarle un bombalodo. Entonces, lo importante es que en ese primer bombalodo le envenenes. Si no lo envenenas, no te aseguras de que él vaya a tirar descanso. Eh, cuando lo has envenenado, él te va a hacer doble turno. Te va a tirar o, o estilo rápido golpe aéreo, que no debería matarte, y descanso o descanso estilo rápido y golpe aéreo. Una de esas dos combinaciones es la que suelo utilizar, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos debería ser capaz de aguantarla, pero lo importante es que él se queda sobnoliento después del descanso. Entonces, ahora, tu siguiente turno para poder pasártelo tiene que ser bomba lodo, no envenenarlo porque entonces se le quita el estado sobnoliento. y que se duerma en ese turno. Necesitáis un poquito de suerte, ¿vale? Pero es que es complicado a este nivel poder pasárselo. Y cuando se ha dormido y le has quitado más de la mitad de la vida, simplemente tiras otro bomba lodo y te lo terminas por pasar. Si en el primer bomba lodo, en el, perdón, en el segundo sería, ¿no? Cuando ya está somnoliento, le envenenas, no te preocupes porque él va a tirar otra vez descanso. Se va a recuperar toda la vida y vuelve a estar somnoliento. Aquí ya solo tienes que spamear bomba lodo hasta que se duerma. Y cuando se duerma, le tiras el segundo bomba lodo y terminas con él. Fácil y sencillo. Sencillo. Y terminamos con la vía solitaria de Magikarp, que en este caso pues nos enfrentamos a un Electrode de Hisui nivel 55, que ya sabéis que es tipo planta eléctrico, pero esto da exactamente igual, porque tiene solamente autodestrucción. En esta generación, por si no lo sabéis, autodestrucción no te debilita por completo, te deja como a un cuarto de vida, así que tenemos que intentar con nuestro Magikarp aguantar dos golpes de autodestrucción. Es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que subir a nuestro Magikarp a nivel 90 mínimo. A partir del nivel 90... Bueno, 88... Yo me lo he pasado 88, pero 88-90 es eh, cuando ya podemos llegar a aguantarlo y tenemos que bustearle al máximo la defensa física y el PS. O sea, tenemos que ponerle chetadísimo. Pero no solo eso, tenemos que ponerle naturaleza buena en defensa porque si no, tampoco lo aguantamos. Es increíble. Y una vez hecho todo esto... Ahora sí, cuando ya tienes todo preparado, eh, sacas al campo, te hace autodestrucción, lo aguantas con un poquito más de la mitad de la vida, otro autodestrucción y con 8 PS, 3, 4, 5 por ahí, terminarás por pasarte este increíble y último reto. Y ya estaría compañeros, terminamos con las vías solitarias, vamos a continuar con nuestro contenido en otros aspectos, si tenéis cualquier contenido que queráis saber me lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!